Un buen día, en esta oportunidad vamos a ver cómo darle un mayor realce a nuestra área de estudio Acá bueno voy a hacer a nivel de Sudamérica Entonces esto va a funcionar igualmente para, para cualquier lugar que ustedes deseen destacar Dándole otro tipo de, de realce al convencional Esto es muy sencillo, acá en ArcGIS Pro Nos vamos a ver en el menú eh, Map Justo acá en la caja de grupos donde dice Layer hay este botón, este icono que dice Add Graphic Layer. Hacemos clic ahí. Nos vamos donde dice Graphics. Y acá donde dice Insert, en este cuadro, podemos ver, por ejemplo, en polígono que tenemos diferentes opciones. Entonces podemos seleccionar sea un cuadrado, un círculo o cualquiera de las otras formas que están disponibles. En este caso voy a seleccionar un círculo. Por ejemplo, hago clic y lo dibujo. Dibujo eh, en el lugar donde quiero dar el realce. Entonces, por ejemplo lo voy a poner por aquí. Ahora. Hago nuevamente clic sobre la imagen. Si no está disponible acá el panel. Hacemos clic derecho. Y nos vamos donde dice propiedades. En símbolo Vamos a seleccionar este botón donde están las capas. Que dice Layers. Desactivamos el solid fill, el relleno, y solo nos quedamos con el solid stroke y lo cambiamos a gradient stroke. Ahora sí, acá donde dice width, el ancho, le vamos a poner esto, quiero que, lo que quede claro, es dependiendo de, del tamaño que ustedes deseen dar al realce y también dependiendo de la escala, pero yo creo que en general funciona con unos 20, 30 o hasta 50 en este caso le voy a poner unos 40 por decir, 40 de ancho y acá un offset para que se aleje le vamos a dejar un 10 eso también pueden jugar entre 10 a 20 o con los valores que ustedes deseen entonces si le damos aplicar podemos ver aquí, clic me hace este círculo que parece una dona. Nuevamente vamos acá en símbolo, al capas, a las propiedades. Y acá donde dice apariencia, vamos a ir donde dice color exchange properties. Y aquí vamos a hacer algo muy sencillo. Por ejemplo, el primer que está en negro, el primer color que está en negro acá del gradiente, lo vamos a dejar en blanco. Y le vamos a poner una transparencia del 100%. Y el segundo, que está en blanco, lo vamos a poner en negro. O también pueden seleccionar el color de su gusto. Con esto la ventaja es que ustedes pueden jugar. A este no le ponemos transparencia y le damos en OK. Le damos a aplicar. Y pueden ver cómo me ha um, destacado esta parte. Pero para mejorar la apariencia. Igualmente podemos ir a las propiedades. En símbolo En las capas. Y jugar por ejemplo acá. Puede ser. Eh, dejémosle un 30. Y el offset dejémosle un 5 por decir. Aplicar. Luce de esa forma. Pero también podemos ir a las Scholar Chain Properties y agregar más divisiones a, a la barra continua. Por ejemplo acá. Que me venga hasta, por ejemplo, a una posición del, puede ser del 70% y aquí con una transparencia del 60% por decir. Y también puedo agregar otra. A ver, bueno. Esta pasémosla acá. Y acá ver una transparencia. Igual dejémosle un 60%. Y por ejemplo la agregamos en la posición hasta el 98%. Entonces acá si sí quiero cambiar de color, eh, por decir al cuadro negro, al color negro. Eh, lo cambio por decir a un naranja. Le damos OK. Aplicar. Podemos ver que nos da este efecto. Y por ejemplo de la misma forma puedo agregar eh, otro. Por ejemplo me ubico en Graphic Layers. En Graphics. Por ejemplo ahora voy a seleccionar un cuadrado o un rectángulo. Lo ubico en esta parte. Simplemente hago lo mismo el Symbol, desactivo el Solid, en Stroke le dejo el Gradiente, acá tenemos los colores del Primario, bueno, voy a hacer de otra forma, lo dejo en Blanco el Secundario lo dejo en Negro, ahora voy a las Propiedades al Principal lo dejo con una Transparencia del 100%, Aceptar eh, de un Ancho, este lo voy a poner unos 40, un Offset de unos 5 Aplicar y podemos ver que estamos destacando esta parte, por ejemplo, de, de nuestra área de estudio. Nuevamente hago clic en las propiedades. Y puedo cambiar el color en caso que, que guste o ajustar la escala de colores. Acá le pongo un azul. Aplicar es otra forma también de destacar nuestra área de estudio. Y bueno, en el layout eh, podrán ver que queda de esta forma. Y espero que sea de su ayuda, de su utilidad. Lo pueden aplicar en, en sus trabajos, sobre todo en sus presentaciones finales. Muy bien, esto ha sido todo. Entonces nos vemos en una próxima oportunidad. Si te gustó, no te olvides suscribir al canal, darle un me gusta a este video y compartirlo por todos los medios sociales. Muchísimas gracias.